Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos del 14 al 23. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro a los hombres. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa a la tierra con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor, satisfaz.